Thank mm -hmm. Nos estuvimos presentando el Gualeguay, Poema Río, que es una versión escénica del Gualeguay de Juan L. Ortiz. Este, y bueno, la verdad que contentos después de habernos sumergido en este río y transitado y, y vivido la, la historia del río y su gente eh, a través de los versos de Juan L. Ortiz. Este, y muy contentos por la recepción de la gente, por la asistencia de la gente, por, por, y por la caridez y por la apertura con que recibieron un trabajo, si se quiere, diferente, con otro tratamiento, con otra, con, otro, con otros colores, con otra forma de hacerlo. Eh, el Gualeguay se originó hace un par de años ya en el mismo Gualeguay. Ahí fue donde apareció la, la idea original de hacer una, una obra eh, con este poema. Y después esa idea fue macerando, macerando, hasta que apareció el equipo de personas que, que me parecía que, que, que podíamos trabajar y bueno, lo, los convoqué y, y eso fue el año pasado. Empezamos con los ensayos y, y finalmente aquí estamos. Por ahí lo que, lo que significa Juanel es, este, es, es una apertura de, de elementos y de colores y, de, y de la, una apertura desde la poesía este, extraordinaria recordemos Juanel es, una, es, es un poeta de una, eh, de un maravilloso, que tenemos la suerte de tener los entrerrianos simplemente eh, se tomó la, la idea y se dijo de otra manera yo tengo la música para decir esa es mi es mi forma de decir ¿Eh? entonces el iluminador tomó la poesía e hizo y lo dijo con las luces, la, la vestuarista lo dijo, dijo la poesía con la, la, el vestuario. Lo que estamos construyendo es el río, lo hacemos como habrás visto, con el espacio despojado, no utilizamos elementos escenográficos, sino que vamos construyendo esta ficcionalidad del río a través de la palabra, el movimiento, la música, eh, y sí, en todos los lugares donde hemos presentado la obra hemos respetado, esta apuesta. Esta hemos, hemos trabajado con Nardo también eh, simultáneamente la composición de la música original con el movimiento, con la selección de eh, versos porque lo que hicimos es una dramaturgia del, del, del poema donde se respeta el orden, se respeta la narrativa pero son extractos lo que no se dice está en la música, está en el movimiento, entonces ese fue, fue todo un, toda una elaboración